Antonio Enríquez Paulino, presidente de la Junta de Vecinos del Sector Villa Palma en esta ciudad, dijo que la localidad a la que representa participará de forma activa en el llamado a huelga convocado para el día 12 de agosto. Nosotros eh, nos unimos a lo que se ha llamado a huelga que tienen las comunidades, ya que ustedes saben que las autoridades eh, no tienen olvidado a cuanto los trabajos que están pendientes con la autoridades de aquí de San Francisco de Macorís. Y por eso nosotros nos unimos a lo que es el llamado a huelga que tienen los compañeros de aquí de San Francisco de Macorís. Ya que ustedes saben que, eh, que ellos se han descuidado, vienen y prometen, la, ahí está la gente de Juiza, la gente de Honduras, la gente que están llamando a, la, a lo que es los trabajos que tienen que hacer las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís y ellos nada más hablan de boca pero no resuelven recordamos que para el mes de agosto se espera que se realicen dos movimientos holgarios en esta ciudad uno para el miércoles 7 convocado por el Frente Amplio de Lucha, de Lucha Popular Falpo, mientras que para el 12 del mes también han hecho un llamado este por el colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís Joanny Cordero, NTN su noticiero regional